Uf, es que estos mapas, amigo, no sé por qué no he jugado nunca estos mapas en directo, vais Mame, de que sos. Adiós. A ver. Ay, me no ocurre nada Ah, no, pues, obviamente no va a haber nada Que nada Que no me la quiero Ahora si no conte. Porque el tiro de las ponte son Ay Aquí llegaron ¡Gracias! Porque que me acabo de dar. ¡Gracias! Amigo, ya voy... ...con todo Con todo Ganamos una partida Ganamos una partida Sí, gente. GG. Entonces no es que estrana. Estima, ¿Eh? es, que es buenísimo. Es buenísimo, amigo. Es buenísimo. Alguien un Se ha visto, Me protege. Mm -hmm. Mm. Ahí está, muertísimo, vamos al centro. Por aquí hay un carbón, no nada, porque esa acabé Mira, no de nada. ¿Hay Marcito. Adiós bravo Dan un buen viaje Si llegué no sé cómo Si llegué no sé cómo Pero si llegué bro, Si llegué Adiós bravo. Gracias por lender gratis Gracias por venderte el Mientras sea gráfico ¡Oh! oh madre que de mía, güey Tremendo cómo le metí ¡No! Sí. Esta tiene que ser épica, sí o sí No hay otra Vamos a jugar todo trajer, Todo trajer, todo Todo, todo No hay otra Todo trajer. A ver las cosas Ahí, vale, vale. Esto, esto, esto Esto No Bro, ¿por qué no le...? Hasta pena le puedo golpear Uff. Pero hasta pena le pude golpear Mira, se me traban los clics Los clics Tenía nervios Nervios No podía cliquear amigo No pude cliquear No pude cliquear Ay qué nervios, no pude cliquear un momento que bueno que después ya pone. A ver, corregamos esto No me sigo, me quedo en Puro. teorio Uro Le doy a mi A ver, la caña me ha quedado con la caña Si, pero la me quedo con la caña Tengo que no hubiese mis Ese quiere Uy, ¿qué onda con este? No me va a ganar un random. random, no me va a ganar tengo un random racha. Tengo mi racha, tengo mi racha, tengo mi racha, tengo mi racha, tengo mi racha No me va a ganar un random no ganar Un random, no, un random. no un creo que ser una persona, pero... ¡Hermoso! la ah, no, mía, tengo un chingo, un chingo Es pues que ahora, yo te digo clases por todo, pero necesito que peleemos aquí, necesito que peleemos aquí, aquí en el centro, no hay de otro. Pero en el centro. Esta lo tengo que poder bien, no la puedo, no la puedo moquear. Lo proceso ya me di ¿no? para ¿no? Cualquier cosa pueda alguien. Vaya, el drama. Me ¿Me esto, esto, esto, Esto tampoco. ¿Para? Y ya. Ahora sí, no. esto que me lleva? No me sirve. Tenemos aquí más. No. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? So, a pedir bien, no? ah, eso es que yo te puedo hacer un principio y no a resolver eventos que no dependen de nada más en el mundo. Nada una que un potente. No, amigo, cofre. Uf, no hay nada. No hay nada que puede hacer. Podría creer que todos se maten. Entre ya me quedo con. Ah, Espera, Es que ese es el plan: todo mundo se mate. Y tú vete equipando con para que me Ay, gracias cena del pelo, amigo. Que tengo que sentarme, amigo. Y seis. Tengo un arco, tengo esto. toque. Adiós, perdón. Uf, me lo maté en el aire. Lo maté en el aire. Amigo. Tengo que comenzar a quitar muchos toros. La mitad uno, no me sirve nada. No a ir Y el problema es: hay unos que van a comenzar a camper. Ah, vamos bueno, no a ver, me queda un... A ver, bueno. No es el momento pues, si Es neta. Acaba de caer en esto. Me ¿te gustan mis enderpearls? Tengo cinco. Tengo cinco, bro. Ay, sabía que iba a haber un camper en esta partida. Por lo cual... Ah, ya sé, ya sé. Pero ¿quién quiere eso, amigo? Cuando saber jugar, hacer la cosa bien. Hacer la cosa bien. Cuando sabes hacer la cosa bien, las haces bien. Las haces bien Y así es como se ganan Partidas De Skywars, así de fácil Y pues ya Solo sí. esa, solo vale eso Quería ganar unas partidas y... Lo extrañaba, extrañaba ser Trigger Así que Hasta un nuevo video Chivo en play